Muy bien, muy buenas noches a todos, entonces de nuevo, eh, vamos a hablar ahora, a, a, vamos a hablar en este momento sobre uno de los temas que yo les dejé algunas lecturas en este módulo de, de neurociencia cognitiva, de la especialización de neuropsicología escolar, y esto hace parte de una conferencia que dicté hace más o menos un mes, eh, a propósito de... De, de, de plantearnos como los desafíos de la neuroeducación. ¿sí? Entonces, en algún momento me dijeron, bueno, mira, pues puedes dar una, debes dar una conferencia en, neuro, en neuropedagogía, en neuroeducación, como sobre qué la quisieras dar. Sí, yo venía trabajando como el tema que ya les he contado de los siete pecados de la cognición cognitiva, del modelo de, de pedagogía para el bienestar. Entonces, la idea, bueno, aprovechemos como la coyuntura social mundial para plantearnos cuáles serán los desafíos de la neuropedagogía, de la neuroeducación hacia el futuro. Entonces, esta, esta, esta conferencia, este, esta presentación que les voy a hacer está pensada en eso, ¿no? Y es que definitivamente yo creo que, eh, y no solamente yo, o sea, esto es algo, un consenso mundial, ¿sí? Eh, de diferentes profesionales en áreas de la salud, de epidemiología, de psicología, de, de educación, y es que, la pandemia causada por el COVID-19 ha, ha traído y va a seguir trayendo un contexto desafiante en términos de salud y en términos de, de educación, ¿sí? Tanto en la salud como en el aprendizaje dentro de las de los de las instituciones educativas. Y para los que trabajan en, en, en, en clínica, en neuropsicología clínica, en medicina, en neurología, bueno, en cualquier ámbito clínico, en fonodiología en terapias múltiples, eh, pues lo, van a verse bombardeados, ya está pasando, ¿sí? pero hacia futuro se van a ver bombardeados de pacientes con secuelas de la pandemia. ¿sí? O incluso, algunos estudiantes me comentaban eh, de la Javeriana, que el hospital San Ignacio está alarmado por la cantidad de evaluaciones neuropsicológicas que les están pidiendo. Entonces, el, un grueso, grande estudiantes de psicología los están enviando al, al San Ignacio para que hagan evaluaciones neuropsicológicas. Sí, para que apoyen la evaluación, porque con toda seguridad, además de lo represado por la pandemia, hay un, una burbuja grandísima de personas de diferentes edades con secuelas. Y muchas de esas personas con secuelas neurocognitivas van a ser niños. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, entonces de lo que vamos a hablar es, en primer lugar vamos a hablar de los efectos que el COVID, que, la, que el virus que genera la enfermedad de COVID-19, genera en el cerebro, tanto adulto como el del niño, luego vamos a pasar a hablar sobre los cambios psicosociales acaecidos por la pandemia, por COVID-19, y cómo estos pueden estar afectando el desarrollo cognitivo, emocional, social y, y en la salud, y cuáles pueden llegar a ser las expectativas de esas secuelas en el regreso a las aulas, en el regreso a las clases presenciales. ¿sí? ¿eh? Vamos, les voy a tratar de representar algunas posibles alternativas hacia futuro. ¿Listo? Entonces, eso es como la idea de lo que viene, antes de hacer receso. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, profe. No, profe, ninguna pregunta. No, no, no, no. Listo, entonces traigan cafecito, traigan algo para que se concentren, un snack, para que haya conectados. Eh, podamos aguantar este, más o menos, serán como 30, 40 minutos de esta charlita, para no interrumpirla. Bien. Entonces, primero hablemos sobre los efectos que el virus tiene sobre el cerebro. ¿sí? Eh, el virus, recuerden que es el SARS-CoV-2, ¿sí? O sea, el, el, es un, uno de los coronavirus... De, de tantos coronavirus que existen, que su, su eh, exterior, su membrana, parece una es radiada, ¿no? parece una corona. No es el único, existen decenas centenas de coronavirus, pero pues, y muchos de ellos ya estaban presentes en nuestras mascotas y, anima, y, y, no, y en nosotros mismos, pero no generaban problemas. Este coronavirus va, tiene unas características y es que genera unas infecciones unas una reacciones muy fuertes en el cuerpo y en el incluyendo el cerebro, ¿no? Como parte del cuerpo, en diferentes tejidos, al unirse a eh, unos receptores que son los receptores de AC2. ¿Bien? Entonces, en el, eh, donde además hay receptores de AC2, ¿sí? Margenina eh, vasopresina, son en, en las células del, de, de, del sistema inmune, en las células que componen eh, los vasos sanguíneos, entonces, causando enormes alteraciones en la respuesta inmune y en la presión arterial. Pero adicionalmente, el cerebro, las neuronas y las células de glía tienen abundantes receptores de AC2. Entonces son también objetivos, son sensibles, targets directos del de virus del SARS-CoV-2, ¿sí? generando covid la, la enfermedad de por, por el contagio con efectos cerebrales además de los posibles otros efectos respiratorios, cardiovasculares etcétera, bueno ¿cómo llega el virus al cerebro? el virus puede llegar al cerebro a través de diferentes vías la vía más directa es esta a través de la mucosa olfativa ¿sí? como es un virus volátil, ¿sí? que está en el aire pues entra por donde respiramos, que es la nariz ¿Sí? Al entrar por la nariz, rápidamente va a infectar las células de la mucosa olfativa, matando esas células en gran medida, y eran muchos de los casos de anosmia, de pérdida olfativa. Y, en otros, y, y bueno, y, y, y si el virus, si contagia esas células, puede seguir contagiando hacia atrás, yéndose como colgados de los axones, directamente hacia el cerebro principalmente a, la, a, los, a los componentes límbicos basales que están cercanos a la corteza entorrinal, a esta vía eh, de entrada del bulbo olfatorio, ¿no? O sea, de la nariz para arriba. Eso. Entonces, eh, ¿qué tejidos están acá? Pues acá tendríamos el complejo amigdalino, el hipocampo, lóbulo temporal medial, corteza rinal, entorrinal, corteza orbitofrontal, eh, ¿sí? Y de alguna forma, como el hipotálamo en partes del tálamo, ¿no? Entonces, todas estas, todas estas zonas van a ser intensamente sensibles a los efectos nocivos del virus. Entonces, si estas neuronas, si este tejido se irrita, pues lo que vamos a tener son principalmente... Eh, eh, problemas emocionales como ansiedad, irritabilidad, eh, depresión, o sea, síntomas como depresivos, ¿sí? problemas de atención, problemas de memoria, por eh, la infectación primaria en el virus. Y esto puede ocurrir en la primera semana de infección. ¿Está clara la primera vía? ¿Cómo llega el virus? Bien. La segunda vía es una vía mediada a través de, sí, de, la, sí. la, gracias, de la barrera hematoencefálica. ¿sí? O sea, recuerden que esta barrera básicamente está compuesta por vasos sanguíneos más pegaditos y los pies de los astrocitos. El virus al gene, eh, al, eh, pues va a viajar también a través de todo el torrente sanguíneo, no importa si llega o no al cerebro, por ejemplo, si se contaminó los pulmones y demás, pues entonces va, va, va, va, va a viajar por el torrente sanguíneo. Y en el cuando llegue a la sangre que irriga el cerebro, que rápidamente no, pues va a generar una, una degradación, una alteración de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Dañando los pies de las astrocitos y deteriorando los vasos sanguíneos, ¿sí? Y de esta forma fácilmente puede atravesar la barrera hematoencefálica y son todas estas flechitas que están en rojos generar infecciones globales en todo el encéfalo. Si estas son más como infecciones en el sistema límbico, estas van a ser infecciones en todo el encéfalo cuando ingresa a través de la barrera hematoencefálica. Y una tercera vía va a ser una vía linfática, a través, que sería esto que está como en verde, ¿no? A través de la irrigación del líquido cefalorraquídeo, llega a contaminar los nodos linfáticos y comienza a dispersarse por todo donde viaje el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando llega el virus al sistema nervioso central, al cerebro, ¿sí? Entonces, lo primero que pasa es neuroinflamación. Entonces, se liberan tanto por las células T como por las microglías. Las microglías comienzan a dividirse, a multiplicarse enormemente y a liberar todas moléculas proinflamatorias. Eran esas famosas tormentas de citoquina. ¿Se acuerdan? ¿Se las escucharon durante la pandemia? Esas tormentas de citoquina también se daban en el cerebro, en el encéfalo, ¿sí? El problema de las citoquinas es que esto va a irritar todo el tejido, haciendo que unas células se dañen y otras comiencen a crecer demasiado, ¿no? Entonces, las que se van a dañar principalmente son las, los astrocitos, van a sufrir mucho, los oligodendrocitos van a sufrir mucho, generando desmielinización, ¿Sí? generando muerte de astrocitos y pérdida de sostén a las neuronas. Y también las microglías van a crecer demasiado y van a multiplicarse mucho generando pagocitosis, o sea que se comiencen a comer incluso las mismas células propias del sistema nervioso. ¿sí? Entonces, la neuroinflamación es un problema enorme. Adicionalmente, esta neuroinflamación, ya sea en el entorno del encéfalo o la sangre que va por dentro de los vasos sanguíneos va a generar que la sangre, por un lado, se coagule, cambios en las plaquetas y demás que genera coágulos sanguíneos, y que la sangre se vuelva un poco más líquida. Como, tú deteri como se deteriora la barrera hematoencefálica, y se pueden romper los vasos sanguíneos, y adicionalmente, la sangre está mucho más líquida, comienzan a ocurrir hemorragias masivas, microhemorragias cerebrales, distribuidas en muchas partes del cerebro. ¿Sí? Y también, adicionalmente, accidentes, eh, eh, isquémicos, trombos, es trombos que comienzan a taponar los vasos sanguíneos más pequeños y en las personas más desafortunadas, trombos muy grandes que dañan gran parte del cerebro y pues muchas personas, yo creo que un gran porcentaje de las personas que murieron por COVID-19 murieron por trombos cerebrales o muchas de las personas con secuelas graves, cognitivas graves por el COVID-19 es producto de eh, trombos cerebrales. Y muchas de las personas con secuelas cognitivas prolongadas que no son tan graves y no son mucho más moderadas o leves, son por hemorragias cerebrales que, no han, que ni siquiera las han detectado. ¿Sí? Bien. Eh, daño en la barrera. Entonces hasta ahí estamos claros, ¿no? Reduc Además, el daño de la barrera matencefálica también per permite que eh, sustancias que antes no contaminaban el cerebro, ahora puedan atravesarla y la contaminen, haciéndose mucho más vulnerables a la neurotoxicidad. Reducción de flujo sanguíneo por los problemas respiratorios y por una reducción también en la perfusión. Reducción en la oxigenación por los problemas respiratorios y por una reducción en la perfusión, o sea, como en flujo. Cuando tú sumas todo esto, comienza a, rápidamente, o sea, una persona con este tipo de síntomas por más de dos semanas, rápidamente comienza a generar una neurodegeneración. Las neuronas comienzan a generar, a, a, a necrotizarse, ¿sí? A morirse. Más la desmielinización y ruptura de vasos de, de, de, de, de, de microtúbulos, entonces se generan como ovillos fibrilares. Puede haber acumulación de placas por las células muertas y por además eh, eh, a, a, eh, eh, eh, eh, placas amiloides por acumulación de, de, de, de, de, de lípidos. ¿sí? Entonces, todo esto va a reflejar una enfermedad, en algunas personas comienza a reflejar una enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer. Entonces, hay bastantes casos de personas en las primeras olas que sufrieron COVID que además de las secuelas cognitivas, quedaron con cerebros similares a los de una enfermedad con un Alzheimer eh, moderado. Cuéntame, Diana. Profe, disculpe, una pregunta. Este, esta neuroinflamación y todo el desencadenamiento que el profe acaba de explicar, ¿en cuánto tiempo se puede dar? Depende de lo agresivo que sea el contagio, ¿no? Pero se esperaría que esto suceda durante la primera semana de contagio. O sea, que comiencen al tercer cuarto día después de, de haber sido contagiado ya tener inflamaciones. Si no se controla, pues comienza a desinflamar y en, en dos semanas ya volverás a, a más o menos a irte recuperando. Pero si, si, no se, si fue descontrolada la inflamación, pues queda, puede durar mes, eh, más de un mes o más, mucho más. ¿sí? Y, y entre más agresiva, más duradera y más complicada ha sido la inflamación y toda la toxicidad, y eh, es más difícil va a ser la recuperación. O la muerte. Porque es que Por... creo que esto fue lo que pasó con mi mamá. Pero ah. sí, o sea, pero no, bien, pero me encanta, profe, porque es que nosotros nos quedamos con una incógnita grandísima de que carajos fue lo que pasó. Lo único que nos dijeron fue COVID. Mi mamá, una persona súper sana, y ella empezó con una convulsión. Mm. Ella convulsionó aquí en la casa, convulsionó tres veces, relajó esfínter. Y quedó hablando raro. Y yo dije, a mi mamá le tuvo que haber dado o un tronco o una ACV, algo a mi mamá. le... Y no le pudieron hacer la tomografía porque mi gordita no alcanzó. No alcanzó ni siquiera que le hicieran la tomografía. Y de ahí en adelante empezó toda una falla y... sistémica del cuerpo. Sí. Entonces ya como viendo esto, profe, digo, como no baila, o sea, es... es ¿Tiene hipertensión? ¿Tiene hipertensión? Dime. Cero. Y lo peor es que ya le dio un shock de hipotensión porque le tuvieron que colocar vasopresores. O sea, es que fue rarísimo todo. Sí, pero era COVID positiva, ¿sí? Sí, ella estuvo positiva para COVID. Bien, entonces sí, lo más probable, según lo que me cuentas, es que tuvo un trombo muy grande. Mm. Que, o sea, primero, muy probablemente esto le comenzó por ahí una semana después de, de, de, de, de, de, de que le comenzaban los síntomas eh, o, o unos tres, cuatro días después de que comenzara con los síntomas de COVID. Sí, sí como a la semana. Uh -huh. Eso. Que entonces ya había sido el tiempo suficiente para que se generara un desorden de la coagulación. ¿Sí? Uh -huh. eso, pues, eso tiene componentes genéticos, de estilo de vida, una gran cantidad de, de cosas. ¿sí? Muchas veces incluso sin problemas, sin patologías de base, se generaban estos desórdenes de coagulación. Eh, a un tío también le pasó algo parecido, con 45 años y, y también tuvo un accidente, un, un, un trombo terrible, le taponó una arteria, eh, le taponó desde C1, Entonces, le taponó todo el flujo hacia el hemisferio izquierdo y le mató el hemisferio izquierdo, o sea, oh. tuvo isquemia masiva del hemisferio izquierdo. Entonces tuvo unas secuelas, afasia global, para, eh, parálisis, eh, hemiplegia, Bien agresiva de, de los dos miembros, eh, algo de miagnosia, algo de agnosia, bueno, una cantidad de cosas bien complicadas, ¿no? Eh, de apraxia, idiomotora. De eh, pero claro, no solamente fue un hemisferio. Seguramente en lo de tu mamá fue un coágulo que le taponó una arteria, no de estas grandes, sino una arteria, eh, seguramente del tallo cerebral o de un componente vital, y por sí. eso no dio tiempo, porque para que haya sido fulminante, fue que generó una muerte, o sea, probablemente a ella tuvo una falla cerebral bien grande, no sé si te dijeron si tuvo muerte cerebral, es probable. Parece y que sí, por porque ella eso... estuvo en paro cinco minutos, o sea, después de un paro de cinco, o sea, no, ya, o sea, mi mamita ya estaba más allá que acá, o sea, sí. igual si volvía, uno era un milagro y dos iba a quedar re mal, <risa> o sea, no, sí, no, no era no, justo no, tampoco quedar... Quedan, no ya quedaron las terribles pero pero entonces como salió positiva para covid y como ya se puso tan mal no la alcanzaron ni siquiera a remitir a, a una tomografía pero sí. todos los signos daban a que mi mamá algo neurológico le pasó desde la convulsión sino que lo raro fue que todo fue en dos días mi mamá duró una noche en UCI entró en paro y murió entró en paro nos dejaron verla porque ya dijeron sí, que no había apuntado a la Tu daño cerebral y el daño cerebral fue tan grande que el cerebro dejó de, de, de, de, de, de, de coordinar las funciones básicas. ¿Sí? Entonces sí. comenzó a tener falla sistémica. Exacto. Era mejor, era mejor para que no sufriera. Sí, pero bueno. sí, no, no, pero gracias. La... Esta clase la necesitaba. O sea, ya estoy bien, no me voy a poner a llorar. Eh, no, porque no. para tranquilidad mía y de mis hermanas, yo dije como genial, o sea, genial por lo menos tener una luz de qué carajo fue lo que pasó porque los doctores eran como, es que no sabemos y como no podemos hacer tomografía pues, o sea, no pero bueno, gracias profe me cuentas con la parálisis con el que, que comenzó de pronto al inicio comenzó a hablar mal, de pronto dijo que se sentía Después... mareada comenzó a, a, a, a tener eh, fallas cognitivas como que no sabía dónde estaba y, ¡pum! y pues que todo eso fue muy rápido seguramente afectó una zona vital ¿sí? okay. y okay. más para que genere una convulsión no es normal o, a, o la otra opción es que haya tenido una ruptura de un vaso sanguíneo y haya tenido una hemorragia masiva. ¿Sí? Es posible. Pero entonces, no lo podemos saber. Listo, vale. Liana. muchas gracias a ti por tu aporte. Y por tu aporte y desde tu experiencia. Eh, bien, entonces... Acá tenemos como lo mismo, todas esto son publicaciones bastante recientes, algunas son de finales del año pasado o de principios de este año, ¿no? Entonces, de es lo que les estoy hablando. Entonces, eh, entra por los vasos, ¿sí? Tenemos daño de la barrera hematoencefálica, tormentas de citoquinas, ex, eh, alteraciones de la coagulación, ¿sí? Eh, microhemorragias, eh, neurotoxicidad, ¿sí? Daño de las, mito, de las de los astrocitos, exceso de mitocondrias daño de los oligodendrocitos, entonces desmielinización. El COVID generó muchas enfermedades desmielinizantes, ¿sí? Y eh, síntomas neuropsiquiátricos, dependiendo las o áreas. desmielinizantes, cuáles? Esclerosis lateral amitrófica, por ejemplo, hay similares a la esclerosis lateral amitrófica, ¿sí? Es, y mucho, desafortunadamente, mucho de todo eso no se sabe todavía. Guillain-Barré también. Sí. Hay varias secuelas de Guillain-Barré y de, eh, de, esclerosis, de esclerosis lateral se, subsecuentes a, a COVID. Y hay personas que comenzaron a desarrollar esos síntomas meses después de haber sufrido el COVID. Como a muchos de nosotros, después de haber sufrido alguna vez de COVID, hay brotes de alergias, hay brotes de migrañas, hay brotes de cansancio, hay brotes de problemas respiratorios. ¿Sí? quedaron como secuelas como con una hipersensibilidad donde el sistema inmune de vez en cuando se altera se vuelve loco y nos comienza a atacar no sé si les ha pasado sí. eh, problemas gastrointestinales problema, una cantidad de cosas esto por eso les digo que esto va a durar años Profe, ¿y el eh, Alzheimer no va no ahí dentro de todo eso Sí, está acá dependiendo. En algunos casos pueden incrementarse la, la sensibilidad a neurogeneración y a demencias similares a la, al Alzheimer o al Parkinson. Y Entonces, mejor dicho, vamos a tener desde 5 de a 10 años una delicia, ¿no? Donde vamos a tener un incremento de trastornos del neurodesarrollo, de todos los que ustedes quieran, ustedes prepárense en los colegios, y, y un incremento de demencias por todos lados. ¿Sí? prepárense en los que trabajan con viejitos y demás esto se va a venir ¿Sí? o sea, tenemos saberlo pero nos permite prepararnos dentro de los síntomas que más se reportan son problemas atencionales problemas de memoria, problemas de lenguaje, eh, problemas de ansiedad, depresión, psicosis eh, convulsiones y eh, e ideación suicida o conductas suicidas ¿Sí? eso es lo que más se ha reportado dependiendo de las áreas cerebrales dañadas y la extensión del daño entonces, daños, necrosis, isquemia, desmielinización, falla de soporte por daño de los astrocitos, ¿sí? La ventaja es que, que dependiendo de la edad se recuperan los astrocitos y parte de los oligodendrocitos se pueden recuperar y se puede volver a mielinizar un poquito, ¿no? Eh, las neuronas, pues sí no se recuperan. En los cerebros adultos, algunos estudios que se hicieron durante las dos primeras olas, que fueron las más agresivas, probablemente estudios que se hicieron en Europa, eh, se encontró que del 20 al 70% presentaron daño cerebral, síntomas neurológicos. O sea, cifras altísimas, que esto no, no me lo decían a nadie por ningún lado, ¿sí? Y es que pues, todo, eh, estaba muy claro para todo el mundo los daños respiratorios, ¿no? Entonces se pensaba por mucho tiempo que esto era una enfermedad respiratoria principalmente y resulta que no, necesariamente. Que sí, puede ser una enfermedad respiratoria, pero es también una enfermedad neurológica, ¿sí? Que eh, por diferentes razones, entonces, y en diferentes grados, las, las personas, hasta el 70% de algunas poblaciones en riesgo más como adultos mayores, personas con condiciones, con sensibilidad genética al virus, quedaron con secuelas, eh, daño cerebral, ¿sí? Y en algunas poblaciones de bajo riesgo, al menos el 20%, que es por eso es tan amplio este rango, ¿no? Y los síntomas pueden variar, en, son variables, y se estima que van a durar años las secuelas. Es en esto que actualmente se llama, no sé si lo han escuchado, el Long covid como el COVID a largo plazo, como el COVID duradero, como el COVID persistente. ¿Sí lo han escuchado? Sí, profe, de hecho hay muchas personas que están sufriendo de eso, como que duran meses con gripa, como que no saben qué es ni qué es lo que les está afectando. Exactamente, y hay muchas personas que aún se sienten, que no pueden prestar atención, que hay días donde se sienten muy cansados, hay días donde no pueden dormir, se sienten fatigados, se sienten que ya no rinden en los trabajos, se sienten que, su, que, no están, que no son ellos en algunos momentos. Eso también está, sino que como es mental, entre comillas, uno cree que es una pendejada. Pero no, es el producto de que un órgano se vio afectado. ¿Sí? Bien. Dentro de las cosas que más se reportaron en adultos son pérdidas sensoriales, principalmente olfativas, que se recuperaban más o menos bien, auditivas, tinnitus, hipoacusia, cambios en la percepción de somáticas, hiposensibilidad o hipersensibilidad somática, ver fosfenos, ¿sí? todo esto muy similar como a un trauma transefárico leve. y, y Alucinaciones visuales, disminución visual, o sea, de diferentes grados. Dolores de cabeza, fatiga, mareo, náuseas en diferentes momentos... Alteraciones de conciencia, esto, es esto es lo que más se reporta, esto, este, este, estas alteraciones de, de conciencia. Incluso hay días buenos y hay días malos, ¿no? Hay días en los que las personas se levantan como que, uy, hoy estoy muy lento, como que no sé qué me pasa, como que no quiero hacer nada, como fatigado, como desorientado, como estupor. Y uno cree que es pura pendejada, ¿no? Como que es, uy, no, es que hoy tengo gadejo, sí es, hoy tengo como perecita. No, es en realidad el efecto de, de, de, de, de, de, de, de, del síndrome. ¿Sí? Trastorno de sueño, trastornos motores, tics, incoordinación, epilepsia, etc. Bueno, eh, se ha visto alteraciones de, tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca, problemas de metabolismo, reducción en el grosor cortical y muchas microhemorragias. Esto ¿Sí? es lo que eso lo reporta la y por ejemplo, en esta vemos unos casos, pacientes, estos es postmortem, ¿sí? Y vean todos estos punticos acá, esos son microhemorragias cerebrales, ¿sí? Es microhemorragias. Entonces, estos fueron personas, probablemente estas personas no murieron por el daño cerebral, ¿sí? Probablemente estas personas, lo que, eh, la causa de la muerte fue respiratoria o algo así, pero donaron sus cerebros para eh, hacer los estudios, ¿no? Entonces, algo que se ha propuesto y que se, y que se discute enormemente en todos estos estudios es que las personas que sobrevivieron, que sufrieron muchos de estos daños cerebrales, ni siquiera se han dado cuenta que los tienen o que los tuvieron. ¿Por qué? Porque pues, las, todos los exámenes y estos están, se saturaron porque muy probablemente la, las EPS o los sistemas de salud no costean eh, tantas neuroimágenes porque es costoso, ¿sí? Muchas de estas de alteraciones no son perceptibles en una resonancia, en un TAC necesitas una resonancia magnética de tres teslas, por lo menos, una tesla, una tesla no se ve, o sea, una, una, una neuroimagen mucho más sensible, mucho más fina, ¿Profe, ¿y no y por, sería una angio? Eh, no, probablemente no se vería tampoco en una angiografía, porque los vasos sanguíneos tal vez están bien. Estas son pequeñas hemorragias que lo que se ve va a ver alterada es la sustancia gris o blanca, ¿Sí? Si fueran trombos, la angio sería mejor, ¿sí? Y... Eh, por lo menos en el eh, eh, depende el momento en el que lo haga. Si es en una etapa aguda o, o, o ya después aguda después de que ha pasado. O sea, entonces esto probablemente después de que ha pasado, o sea lo que estamos hablando. Entonces en muchas personas en este momento es probable que si se llegaran a hacer imágenes cerebrales encontraran que su cerebro se vio afectado por la pandemia, por el virus. En eh, trombos, esto sí sería más factible verlo en una resonancia también en angio, y es bloqueos, bloqueos de la irrigación, ¿sí? Por trombos, que ya los hablamos. En los niños, en los niños se sabe que los problemas son menos graves, que el virus fue menos agresivo, que están de cierta forma neuroprotegidos pero sin embargo, una gran, una, también hay varios niños que se vieron que, que, que también sus cerebros llegaron a sufrir, ¿sí? En muchos eh, hubo meningitis, encefalitis, eh, daños cerebrales, letargia, confusión, mareos, ¿sí? problemas de, de, de olor, sabor, ¿sí? Entonces, también lo mismo por causas similares a las que hablamos, ¿no? Menor cantidad de, de, de afectados en niños... Menos, los efectos parecen menos graves y pues hay plasticidades más fáciles de recuperables, ¿sí? Y una amplia variedad también de alteraciones, desde encefalitis, microhemorragias, trombos, desmielinización. O ¿sí? sea, aquí vemos una gran cantidad de estos síntomas. O sea, acá vemos Con efectos agudos y crónicos, pero todavía no se ha establecido, acá están como las referencias de todo esto, ¿no? Todavía no tenemos cuantificado el impacto sobre, a, largo, a, a mediano y largo plazo, eh, de, de, de, de, de, de, de, del daño en algunos niños. Esto es por haberse contaminado el virus, ¿no? Bien. Hasta aquí hemos hablado del de efecto que tiene haber sufrido la enfermedad. ¿sí? Pero resulta que eso no va a generar la mayoría de los síntomas. La mayoría de los síntomas lo va a generar los cambios psicosociales, no la enfermedad del COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasó durante la pandemia? Durante la pandemia, nosotros, nuestras familias, nos vimos sometidos a una situación para la cual no estamos hechos, para la cual no estamos preparados. En un momento a otro, ¿no? Quedan todo el mundo encerrado y ya, y no pueden salir. ¿Qué pasó? Resulta que no somos buenos para convivir por mucho tiempo con las mismas personas. Y si hay presión, una amenaza que está por ahí volando, más información eh, amenazante por redes, por todo lado, más hambre más presiones laborales, más presiones por todo lado, pues eso se explotó en violencia y maltrato familiar. Entonces explotaron las estadísticas de violencia y maltrato infantil, ¿sí?, y violencia intrafamiliar. Además, muchos de los padres, ya sea porque se enfermaron, o porque perdieron seres queridos, o porque perdieron trabajo, o porque la vida se hizo un caos para todo el mundo, porque no había papel higiénico incluso, ¿sí?, entonces, comenzaron a mostrar signos de enfermedad mental. Entonces, hay un contagio de emociones. Entonces, los hijos comenzaron a sufrir la enfermedad mental, la ansiedad y la depresión de los papás. Reducción en las interacciones sociales. Y aquí es algo bien importante, muchachos. Hay dos momentos de altísima sensibilidad, dos momentos casi que críticos para el desarrollo social y de altísima sensibilidad y dependencia de las interacciones sociales. Uno es la niñez temprana, entre más o menos los cuatro a los siete años, es un momento donde el cerebro requiere principalmente relaciones sociales con pares. Y bueno, con adultos también, pero principalmente con pares, para jugar, para aprender eh, las reglas de interacción social en términos morales, en términos de, de de reconocer emociones, en términos de probar emociones, de entender las emociones, de empatía, de todo esto que hemos hablado, ¿no? De regulación emocional. Y eso no se aprende ni por internet ni por televisión, mucho menos todo el día con los papás, es difícil. Eh, y el problema es que esto es un momento crítico, si no se presentan las experiencias, más adelante se va perdiendo la maestría, se va perdiendo la habilidad. Como el niño que se le ponen unas gafas, no le dejan ver durante el primer año de vida, después no va a poder ver. De los niños que durante los 4 a 7 años se hayan visto eh, aislados y reducidos de interacciones sociales, más adelante van a presentar problemas de interacción social. ¿Sí? Y esto no es que no es una cuestión de que después las tienen y después las recuperan, porque se perdió parte de la plasticidad a la espera de la experiencia que estaba para el desarrollo de esas habilidades. ¿Sí? Entonces se genera una huella, casi que es, eh, va a quedar toda la vida. ¿Sí? Por la otra edad sensible es la adolescencia. La, se, se considera, y varios autores especialistas en desarrollo del adolescente, consideran que la adolescencia es un periodo crítico para el desarrollo social. Se recablean los circuitos para percibir emociones, para empatizar, para... ¿sí? Esto, todo esto es producto de las hormonas sexuales. Y esto conlleva que muchos adolescentes que se vieron restringidos, principalmente aquí sí dependen muchísimo de las relaciones con pares, Sí, entonces, muchos adolescentes que ya no pueden interactuar con sus pares y las redes sociales no, no, no, no satisfacían, no pueden soportar la interacción real, pues entonces comenzaron a desarrollar síntomas de aislamiento bien complicados, desde ansiedad hasta psicosis. ¿Sí? Dime María Camila. En propia es que tengo dos preguntas con esto, con respecto a esto. Una es que no sé si es cuestión de percepción mía, pero eh, nosotros llevamos tres semanas de haber ingresado y hemos tenido una cantidad de inconvenientes por el tipo de convivencial, sobre todo con los adolescentes, los pre -adolescentes de grado séptimo, que son como entre los 12, 13 años, y con el tema de… hay unos niños con diversidades funcionales, con baja visión y baja audición, y cosa que no pasaba antes, que no sé si es por la edad o por la pandemia, los, están, los han estado molestando muchos, particularmente a uno, y eso antes no sucedía. Sí, o sea, malos comentarios, eh, lo han golpeado, y ya he visto que es una cosa sistemática. Entonces, me preocupa bastante la situación. Probablemente es una combinación de las dos cosas. La edad, en la que deben desarrollar habilidades como la compasión y la sensibilidad social, y por estar aislados, no lo desarrollaron ya o sea, por la pandemia, y entonces ahora son personas, o muchos de ellos, tienen deficiencias o negligencias en esas habilidades prosociales. ¿Sí? Entonces, sí. hay que hacer taller, hay que hacer primero evaluaciones y segundo talleres para eh, tratar de, en lo posible de facilitar el desarrollo de esas habilidades. ¿Sí? Okay. Hasta el final, vamos a dar las estrategias de, de intervención, ¿listo? Para que okay. no para que para que no desviarnos gracias y otra pregunta que tenía o oh, oh, bueno no sé si es más, más como comentario es que he tenido luego en los cursos más grandes tipo noveno décimo un en un como tres días desde que entramos tres días después tuve como a seis papás que asistieron al colegio diciéndome que sus hijos habían tenido diagnóstico por EPS de depresión entonces me pareció rarísimo porque no sé si dije, dije yo, no sé si realmente es así o lo están sobrediagnosticando. Eh, eh, las dos cosas, otra vez. <ríe> Seguramente todavía está muy, muy prematuro para que cumpla todos los criterios diagnósticos de una depresión mayor. Pero como hay formas de depresión nuevas con el nuevo DSM-5, sí, como creo que es síndrome de eh, trastorno del estado del ánimo transitorio, algo así, más de esa, de esa línea. Entonces, probablemente es un inicio de un trastorno depresivo, tiene, cumple algunos signos, síntomas clínicos y tal vez todavía pues, no se han ajustado los protocolos diagnósticos. Pero sí, o sea, la, el pronóstico es que se espera, o sea, eso se espera. O sea, esperamos que hayan muchos más casos de depresión y trastornos de ansiedad, y trastornos de agresión, y trastornos de aislamiento, y trastornos de ideación suicida, y de maltrato entre ellos, y el bullying se va a disparar. Todo eso lo esperamos que suceda. Sí, eso es como el pronóstico sí. a futuro. O sea, prepárense. Cuando la mano se ve muy alentador. Gracias, profe. Pero peor no saberlo y que nos coja con los calzones abajo, como dicen por ahí, ¿no? Bien, o sea, estos son como las causas de por qué va a suceder todo eso, ¿no? Entonces, problemas nutricionales, muertes de seres queridos, la educación. Y algo importante que también se está argumentando muchísimo: hay un concepto que es como el de Adverse Childhood Experiences, que es como las adversidades de la niñez. Entonces, y es que todos los, todos los desafíos de maltrato, violencia, aislamiento, esto se van acumulando. Esto se va acumulando y se va acumulando. Sí. Y va generando como una olla pitadora, ¿no? Hasta que, si no, esto se va a explotar. Y es el efecto de la acumulación de las adversidades, que tiene un efecto del estrés crónico neurotóxico. Entonces, no es necesario haber sufrido de COVID. Simplemente, el ambiente social va a generar daños cerebrales que van a explotar trastornos del neurodesarrollo o trastornos de la vejez o del desarrollo del adulto, ¿sí? Así no te ha dado COVID. O sea, no es un efecto solamente para los que sufrieron la pandemia, sino también para todos los que vivimos la pandemia. Ese es el gran problema de todo esto. Esto fue un estudio que hicimos nosotros. No sé si yo en algún momento les pedí el favor de que participaran en este estudio. Ya se publicaron los primeros datos, que era con padres y madres durante la pandemia. ¿Sí? Eh, y algunas cosas que encontramos fue que definitivamente los padres y madres, principalmente las madres, miren la diferencia, perciben que la pandemia los afectó considerablemente, principalmente a nivel familiar. La percepción de alteraciones en términos de salud fue altísima, entonces los, las madres perciben altamente, o sea, están percibiendo muchísimo más ansiedad en ellas y en sus familias mayor frustración, mayor tristeza, más fatiga, más problemas de salud. Los hombres con, con, comenzaron a fumar y a beber más. Las mamás un poco más problemas de alimentación y de uso de medicamentos no recetados. ¿sí? Todo esto, producto de todo esto. Y resulta que esto también es algo que se, se, ya se describió a nivel mundial, principalmente en países... Machistas, sexistas y en vía de desarrollo. Y es que los roles de las mujeres las enfermaron y las afectaron más. Ustedes lo vieron. Mamitas que tenían que, en la mañana, ser profesoras, o sea, madrugar a dejar el almuerzo, el desayuno hecho para que, y alistar los pelados para el colegio, luego acompañar a los pelados al colegio, porque pues, un pelado de cuatro años, de cinco años, como lejos, solo frente a un computador, no es posible, ¿no? Entonces les tocaba de profesores también, no de acompañantes. Luego, a mediodía de almuerzo, luego corra a hacer el trabajo que no ha hecho durante todo el día, porque su jefe lo tiene, la tiene acá. Haga trabajo, como, como no le alcanzó el día, quede hasta medianoche haciendo el trabajo laboral, ¿no? Y luego al otro día la casa es ordenada, entonces, entonces las mujeres definitivamente se vieron supremamente amenazadas. Hay una gran cantidad de madres solteras que viven con sus hijos. Cuando viven con las parejas, algo que se vio, el efecto que se vio era que en los trabajos eran mucho más flexibles con el horario de la mujer, pero tenía que cumplir entonces, para que pudiera hacer sus labores, pero eran más exigentes con el horario de los hombres, como, ah, no, pues que cuide los hijos su mujer, ¿no? ¿Para no tiene mujer. Y entonces el, el esposo le era, no, tengo reunión, chao, se encerraban, mientras ella quedaba a cargo de todo, ¿no? Eh, generando un efecto, una presión enorme sobre la salud mental de las mujeres y sus familias. Y si la mamita y el papito están estresados, el que paga los platos rotos también va a ser el pelado, ¿no? Porque es el que va a recibir el palo. ¿Sí? ¿Escucharon ese tipo de casos? Sí, profe, mucho. Sí, profe, bastante, la verdad. Algo que nosotros observamos también, medimos un, una cosa que se llama el agotamiento, el, Parental burnout, el burnout parental, el agotamiento parental. Y definitivamente las mamás se sentían mucho más agotadas, de síntomas clínicos de burnout por su rol como padre, como madres. Y en especial un agotamiento emocional, o sea que sus emociones ya no daban más. Entonces... En todo el mundo se incrementaron los casos de violencia doméstica y maltrato infantil. Argentina, en Francia, en Singapur, Canadá, Alemania, todo el mundo hubo mayor violencia por estar encerrados con, todo el día. Además, los casos, no, yo no tengo esa estadística, pero si ustedes, o sea, los casos de divorcio, enormes. O sea, esto, esto fue, hizo estragos en las familias. Eh, se ha establecido que durante el COVID los casos de maltrato infantil se, también fueron excesivos y que en la mayoría de los lugares fueron subreportados, pues porque no había quien recibiera el reporte porque todo el mundo está aislado, ¿no? Entonces, un canal de reporte de maltrato infantil siempre son los colegios, ¿no? Porque uno ve al niño con morados, con marcas, con, ¿sí? Pero, pues como no iban al colegio, no le veían las marcas ni nada, ¿no? Entonces, en Bogotá, las solas llamadas a la línea de maltrato infantil, de violencia no de maltrato infantil aumentó en un 42% esos son los reportados no eh, bien y todo esto pues se volvió una ola de ambiente agresivo crónico porque duró meses además nosotros somos seres somos animales sociales que nos contagiamos, como lo vimos todo el tiempo en las emociones del otro. Somos espejos de la emocionalidad ajena. Y si la emocionalidad de los papás y de todos los que nos rodeaban era pesimismo, estrés, ansiedad, agresión, pues nos comenzamos a contagiar de estas emociones y a rumiarlas todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, así los niños no se vieran afectados por las noticias de, de todo el día del COVID y los muertos y los muertos y los muertos, que eso fue desesperante. Y me acuerdo que un momento donde más, o sea, la recomendación, no se conecte, no vea noticias. Sálgase de los grupos estos donde rotan tantas noticias. Saquen a las personas que la pagan compartiendo noticias porque era eh, de realmente agotante, ¿no? Entonces, eso comenzó también a agotar a los niños y a, las, y a los adolescentes. Sí, generando oleadas de ansiedad, de estrés y trastornos del sueño. ¿sí? Algo que estudiamos también nosotros el año pasado, principalmente con estudiantes universitarios, esto fue una tesis en la Javeriana. Eh, estudiamos dos situaciones de alto estrés que, por las cuales pasó Colombia, es que Colombia tuvo una situación terrible, y es pandemia más, movilizaciones sociales, paro, ¿sí? Y definitivamente, en las dos situaciones, las personas comenzaron a utilizar muchísimas más redes sociales. O sea, el uso de redes sociales fue abundante, entre principalmente los jóvenes, incluyendo adolescentes. Y entre más se usaran las redes sociales para investigar sobre la pandemia o el paro, para exponernos pues, información, mayor cantidad de trastornos de estrés postraumático, ansiedad y depresión comenzaron a sufrir las personas. ¿Sí? Entonces, la pandemia y el paro generan una situación social de intensa amenaza que aumentó el uso de redes sociales y esto conllevó a un detrimento en la salud mental de las personas en general. ¿Sí? Si a esto le sumamos el efecto del aislamiento social Sí, donde ya lo expliqué que a los niños y adolescentes perjudicó más, neuralmente, en su neuroplasticidad. Si a esto le sumamos el duelo, entonces estos son, esto cuando hace un mes yo hice esta conferencia, eh, lloré haciendo esta diapositiva. Estas fueron las diapositivas que más duro me dio. ¿sí? Todos están los enlaces de donde ustedes pueden sacar la información, ¿no? de las revistas y demás. Y estos que aparecen recortes, eran recortes de periódicos. Sí, eran noticias. Entonces, y pues uno abría la noticia y abajo estaba el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este del Perú, era la historia de una familia donde mostraban el nombre de la mamá, los hijos, sus fotografías, donde la señora le dio COVID y se murió. Dejó seis niños huérfanos. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Se los damos a los hermanos, nos cogen los servicios de, de seguridad social. Seis niños huérfanos que van a ser separados y que van a sufrir porque se murió su mamá por COVID. sí. Los casos en la India son alarmantes. La India va a quedar como con mil niños muertos. Eh, huérfanos, digo. Murieron millones de personas, ¿no? O sea, miles de personas murieron. Eh, en Estados Unidos son como 30.000 eh, niños huérfanos. Cosas por el estilo, ¿no? Eh, en Brasil también. Huérfanos, huérfanos por todo lado, ¿no? Eh, eh, acá tenemos un estudio que se hizo en Norteamérica y en este estudio que se hizo en Norteamérica fue bien interesante porque en este estudio se, se encontró que la mitad de las personas que murieron por COVID dejaron una persona huérfano, o sea, al menos un niño huérfano. Es decir, la mitad de las personas estaban comprometidas en el cuidado de algún niño. O eran los tíos, los hermanos mayores, los papás, los abuelos. Todo, o sea, todo, la, la mitad de las personas que murieron están involucradas en la crianza. Quiere decir que, pues tenemos miles y miles de niños que perdieron seres significativos para ellos. Tíos, abuelos, papás. ¿Sí? Y esto es, pues, un dolor que va a tardar muchísimo tiempo en recuperarse, ¿no? En Perú. 10.2 por, eh, por cada mil personas perdieron, eh, eh, fue, eh, o sea, se quedaron huérfanos. En Sudáfrica, 5.1 por cada mil personas huérfanas, niños huérfanos. En México, Colombia, estamos dentro de los del de, quinto más alto, ¿no? Entonces, en, Latino en Latinoamérica no nos fue nada bien. Además, las personas se descuidaron, ¿no? Comenzaron a descuidar sus hábitos de sueño, comen, sí, las maratones de Netflix, los de, de Xbox, de juegos, el exceso, ex, excesivo uso de pantallas, una pésima actividad física, maratones de series y juegos, y comidas hipercalóricas. ¿Sí? Entonces, todo esto comenzó, o sea, papitas, chiticos, gaseosas, cervecita, todo esto comenzó a dañar la salud de las personas. Entonces, muchos yo creo que todavía están, tienen los gorditos de la pandemia. Bien, expectativas. Ya para entramos en la fase final de esto. ¿Qué esperamos a futuro? Este artículo es muy bueno. Yo creo que algunos de ustedes lo leyeron, ¿cierto? Yo no me acuerdo que de les dejé esto. Sí, profe, en la lectura de control de lectura. Sí, sí profe. Y, y es parte de todo lo que yo les he dicho, ¿no? Y el, y, y, y la, el, el, el, el, el pronóstico no es nada alentador, ¿no? Y es que la propuesta de, de, de Melinda Werner, que es la editora de Child Development, no sé por qué alguien me preguntó que si eh, un artículo que no era arbitrado por pares, esto está publicado en Child Development. Ah, no, este es de Nature, ¿sí? Porque el de Child Development es otro, ¿sí? O sea, Nature es la revista más importante a nivel de, de, de ciencias, ¿sí? Y con toda seguridad esta señora tiene la, un reconocimiento mundial en neurodesarrollo para poder escribir esto sin la arbitración de pares, ¿sí? Entonces, son los casos excepcionales porque se sabe que lo que hace, y además no han habido réplicas ni correcciones. Y con toda seguridad sí hubo una revisión de pares, ¿Sí? otros editores re habrán revisado lo que ella escribió, pues para pues, imagínense, los médicos, los neurólogos, psiquiatras, o sea, ahí está la crema innata del neurodesarrollo en el mundo, ¿no? Que es todo el mundo está arbitrando y vigilando esto. No sé si la persona que me preguntó me decía por eso, o por qué me preguntaron que, que si alguien que no publica... No, sí, sí, no, no me refería al artículo, a este artículo de ella, sino que ella dentro del artículo citaba, eh, no me acuerdo cómo era que decía, pero mencionaba que esos artículos que había citado ella no estaban todavía, por lo que eran muy recientes. Ah, ok. Entonces, no era como tan a este artículo, sino a los que ella citaba. Ah, bien. Ahí el problema, sí. ya, ya te entendí. Eh, claro, pero estarán en proceso de, de publicación, ¿sí? Entonces, son como oh. evidencias y por eso ella hace la salvedad de, hey, yo muestro estos datos, pero todavía no son publicados. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Por eso es que ella hace la salvedad. Ya te entendí. Bien, ¿qué es lo que dice acá como las conclusiones grandes de este artículo? Primero, nos enfrentamos a una, probablemente una nueva generación. Probablemente los niños y adolescentes que están entrando a los colegios en este año y que van a vivir en los colegios y las personas de la sociedad durante la próxima década van a tener una huella de la pandemia. ¿sí? Y van a ser personas con necesidades y condiciones cognitivas, académicas, emocionales, sociales particulares y por lo tanto debemos prepararnos para el próximo lustro son cinco años o por la para la próxima década en ajustar nuestros trabajos para estas personas ¿qué piensan de esto? y aquí vemos de la, las, dentro de las revistas más prestigiosas como llama pediatrics ¿sí? Eh, pues, como la, eh, la, la pandemia comenzó, eh, de, eh, ya se sabe que sí ha dejado huellas en los niños recién nacidos, sí, estos es son los niños recién nacidos, también esta, por ejemplo, y que los bebés recién nacidos tienen puntajes más bajos en el desarrollo motor y grueso. Entonces, quiere decir estos bebés son recién nacidos, ¿no? Quiere decir que en tres años que lleguen al preescolar van a tener probablemente muchos de ellos van a tener problemas en las habilidades sociales, el lenguaje y el nivel cognitivo. Y las personas con niveles socioeconómicos bajos van a ser los más afectados. Prepárense. Este estudio muestra cómo el estrés que vivió la mamá al momento de la gestación del bebé predice, más que el contagio del COVID, predice... Los problemas de control emocional de los bebés a los tres meses. Probablemente esos niños a los cuatro o cinco años, o sea, en tres o cuatro años, cuando lleguen a los colegios van a ser niños un poco más resistentes, llorones, agresivos, berrinchudos. Prepárense. Secuelas cognitivas... Se sabe que la pandemia, no solamente el COVID, sino la, o sea, el virus, sino toda la situación psicosocial de la que hablamos, todo el estrés crónico, conlleva a problemas de fatiga, desorientación e inatención, que se ven reflejados en problemas de memoria corto y largo plazo, y enlentecimiento cognitivo con dificultades para resolver problemas. Entonces, una sugerencia que sí les, les doy para ustedes o para los, sus compañeros de trabajo en los colegios es, deben ajustar los tiempos de las evaluaciones y las formas, porque muy probablemente las personas están un poco más lentas ahora para responder. Eh, eso no se hizo, por ejemplo, en las pruebas de saber, y las pruebas de saber del año pasado fueron las pruebas de saber más pichas de los últimos, como en la última década, ¿no? O sea, fue un descalabro de, por, de todos estos chinos. Problemas del lenguaje, alteraciones sensoriales, motores ejecutivos. Esto es algo que se va a ver muchísimo, problemas ejecutivos. Algunos estudios, y esta semana salieron un par más, eso no, no los metí acá, ya están cuantificando la pérdida ¿sí? eh, académica por la pandemia. Se estima que en algunos casos puede haber más de un uno o más años, uno o año y medio de pérdida de aprendizaje. ¿sí? Y principalmente en los niños más pobres. Eh, esto pues tiene un profundo efecto en los niños más pequeños por un desaprovechamiento de, de la neuroplasticidad, lo cual va a generar un eh, mayor, una, un incremento en las tasas de eh, trastornos de la lecto, de lectoescritura, trastornos motrices, y en, el, y en los adolescentes probablemente va a generar problemas para el desarrollo de las funciones ejecutivas. Eh, y además agréguele pues los problemas alimenticios y todo esto que estos niños, muchos de los pobres tuvieron, ¿no? Emocionalmente, lo que se ha medido es que, y lo que se sabe, es que en los niños, por ejemplo, incrementaron las dificultades emocionales, los problemas de conducta y los problemas atencionales. En adolescentes, principalmente, incrementaron los problemas atencionales. Eh, según este estudio, los, los, los. es un reporte raro que decrementaron, según los papás, los problemas emocionales. Seguramente es algo de que no los conocían muy bien. ¿Sí? Ahora los conocen mejor. ¿Listo? Eh, ¿Qué se sabe? Que hay incrementos en niños y adolescentes de ansiedad, estrés, irasibilidad, impulsividad, agresividad, sensaciones de soledad, como reflejar una pseudodepresión con síntomas de fatiga, anedonia, o sea, falta de placer, tristeza, abulia, falta de interés, inapetencia y problemas de sueño. Por favor, siempre traten de medir si esto se está presentando, porque hay que prender las alarmas. Hay que tratar de tener formas de detectar todo esto tempranamente. ¿Sí? Secuelas o ¿no? Entonces, estos van a ser los síntomas de alarma. Tómenle fotografía, apúntenlos, escriban una lista de chequeo, vuelvan una escala Liker, frecuentemente, nunca, lo que sea, para que la hagan con, sus, con los papitos y con ustedes mismos los que trabajan en aula. Sí, esta es la recomendación de la APA, de la, de la American Psychological Association. Síntomas de nerviosismo irritabilidad en los más pequeños. Esto, va, lo, esto lo vamos a mirar principalmente en niños entre tres a 8 a 10 años, ¿listo? Entonces, si los vemos más de lo habitual, como nerviosos, inquietos, irritables, llanto fácil y difícil consuelo, problemas reportados o visibles de sueño, como insomnio o hipersomnio, náuseas y vómitos, estreñimiento, heces blandas o olor, olor de estómago, Ansiedad por separación, es decir, mayor llanto, angustia, aislamiento cuando son dejados en el colegio. No querer aislamiento, socializar, golpes a sí mismo o a otros, frustración, mordiscos y rabietas. Y en muchos, comenzar a mojar la cama. Esto pueden hacer una lista de chequeo con en el último mes, con qué frecuencia se han visto estas cosas, para detener de eh, una eh, fuente de detección temprana de signos emocionales pospandemia. Y así usted dirigir pues, los talleres y demás que van a aplicar en los colegios. Angustia, ansiedad eh, y en los más grandes, después de los 10, 12 años, que, que comenzamos a mirar? Cambios de humor que no son habituales, cambios en el comportamiento, esto se está reportando muchísimo por los papás, ¿sí? cambios en el comportamiento, pérdida de interés en las actividades que antes disfrutaba, juegos de video, ver películas, estar con, compartir con los amigos, chatear, ¿sí? dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, o empezar a dormir todo el tiempo, cambios en el apetito, el peso o los patrones de alimentación, puede ser incremento o disminución, Problemas de memoria en el pensamiento la concentración, que posiblemente afecten el rendimiento académico. Menor interés en el trabajo escolar y disminución en el esfuerzo académico. Cambios en la apariencia con falta de higiene personal básica. ¿sí? En el peinado, en, la, la, en el vestido. ¿sí? Aumento en los comportamientos arriesgados e imprudentes. Y también lo sexual. O pensamientos sobre muerte o suicidio. Sí, esto también lo pueden, eso es urgente, chequearlo en adolescentes y en niños grandecitos, niños después de los 10 años. ¿Preguntas sobre los signos de alarma? No, profe. No, profe. Bien. A partir de todo esto, eh... Por ejemplo, en esta publicación se está hablando de una emergencia sanitaria en salud mental. ¿Sí? Este trabajo de, de, de, de la Sociedad científica de Norteamérica, Scientific American, sí, y que está soportada por una gran cantidad de médicos, pediatras, psicólogos, psiquiatras infantiles. Definitivamente, lo que hacen es, está, es lo que dicen es, miren, estamos preocupados. O sea estamos realmente preocupados por la salud mental de los niños ¿sí? y adolescentes. Esto es diciembre 13 de 2021. ¿sí? Porque probablemente ya esto está ocurriendo, pero se va a ir incrementando paulatinamente en los próximos meses y años. Por ejemplo, ¿sí? este es de la... American Academy of Pediatrics, ¿sí? la, la Academia Norteamericana de Pediatría. ¿Sí? Declararon emergencia nacional. Esto, ellos alertan, ¿no? Esta gente ya lo declaró. Dice, declaramos emergencia sanitaria en la salud mental de los niños y los adolescentes. O sea, definitivamente esto es un problema, una epidemia, la nueva epidemia, y es los trastornos mentales. La APA sigue la misma. La APA está declarando una crisis de salud mental en los niños. ¿Sí? Se estima, de acuerdo al, al sistema de, de, de salud de Norteamérica, de las si crisis, eh, bueno, eh, que las emergencias psicológicas se incrementaron en más del 24% en los niños más pequeños y el 31% en los más grandecitos. Y que un tercio de los niños y adolescentes se han visto mentalmente impactados. O sea, 33%, ¿sí? 3 de cada 10 niños se estima que pueden estar desarrollando trastornos mentales asociados a la pandemia. La UNICEF estima que las pérdidas económicas por todos estos trastornos mentales en los niños son incalculables, inconmensurables. Y aquí es, esto, esto habla de lo mismo, ¿no? Que lo que más vamos a encontrar es depresión, ideación, suicida, ansiedad, trastorno de mentiras, cognitivas. Y donde las mujeres adolescentes parecen que es el grupo de mayor riesgo. Entonces, por favor, para que les presten atención. Alteraciones de los ritmos circadianos. Ya lo hemos hablado. Y este estudio es muy bonito. Este estudio está recién desempacado desde este mes. ¿Sí? Y hacen un modelo matemático de qué es lo que puede llevar a la ideación suicida. Entonces, cómo todas estas tipo de, todo este tipo de alteraciones cognitivas, sociales, emocionales, ejecutivas, se combinan para llevar a las ideas de suicidio. ¿Sí? Se prevé que va a haber un incremento entre niñas, niñas principalmente, o sea, jóvenes, adolescentes, de más del 50% en suicidios en los próximos años. Por lo cual, la alerta es, necesitamos comenzar a prevenir y ya hacer algo, o si no, vamos a tener oleadas de suicidios. Como ya comenzó este semestre, este, esta semana, con el caso que hablamos, ¿no? Y esto, en el mismo estudio, hacen como el análisis de cuáles serían todos los correlatos neurobiológicos que pueden estar asociados a conductas suicidas por el COVID otro problema grande en adultos principalmente pero en, principalmente en adultos es el COVID prolongado el long COVID, es lo que usted decía, decían personas que todavía tienen problemas respiratorios problemas renales, problemas de, de, de obesidad, pues se les cae el pelo un montón de gente con calvicie por COVID o sea pues todavía no saben que es por COVID pero ya sé que es por COVID porque el sistema inmune comienza a, a, a, a, a atacar los, los folículos pilosos y pues se les cae el pelo ¿no? Eh, pero entonces también se estima que va a haber una gran cantidad de personas, o sea, la cantidad de, eh, a nivel laboral de discapacitados por COVID por secuelas cognitivas en COVID-19, todavía no se ha estimado, pero esto va a ser un golpe durísimo para las empresas, ARLs y demás. ¿sí? Muchas personas se van a dar cuenta de aquí a un año que de verdad no pueden seguir haciendo su trabajo. Y pues van a hacer, se les va a hacer una evaluación neuropsicológica y se les va a determinar una que tiene, que tiene puntajes por debajo de lo normal, en memoria, atención, solución de problemas, y por lo tanto no podrán seguir ocupándose. Y pues tendrán que, no sé cómo, qué pasará ya a nivel ocupacional en términos de pensión y demás. ¿Sí? Eso va a ser una pelea durísima en los próximos años entre ARLs y EPSs, porque ¿quién se hace cargo de esas personas? ¿Qué comenzamos a encontrar en COVID prolongado? El 80% de las personas que sufrieron COVID están reportando fatiga crónica. O sea, se sienten cansados todo el tiempo, como yo ahora. Se sienten embotados, como que no están en su cuerpo, como que no soy yo, como que hoy estoy medio todo, medio ojido. ¿sí? Dolores de cabeza, alteraciones del sueño, mareos y vértigos, problemas atencionales, como que no logro enfocarme en lo que tengo que hacer. Como que qué? ¿A qué vine el baño? ¿A qué vine de la cocina? como que? en, en dónde estoy? Sí, problemas atencionales que conllevan a problemas de memoria, ansiedad, disregulación emocional y conductual, ¿sí? frustración, agresividad, depresión y problemas sensoriales, como porcentaje de reportes crónicos. ¿sí? Mm, muchos de esos síntomas duran... Más de, me, de uno o dos meses, hay personas que les dio COVID hace más de un año y que todavía tienen varios de estos síntomas. No sé si ustedes han tenido contacto con compañeros, con amigos, con familiares, que después de muchos meses de haber sufrido COVID todavía tengan algunos de estos síntomas. ¿Sí? ¿Sí, sí les ha pasado o no? a ustedes mismos? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a terminar. Listo. Y ahora sí, para finalizar, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Principalmente en los ámbitos escolares. Entonces, dada la, la cantidad de afectados, pues, hacer intervenciones clínicas individuales, esto es inviable. O sea, no hay terapeuta para tanta gente, ¿sí? No es posible ni evaluar a, individualmente a cada uno, ni intervenir a cada uno. Además, tampoco es eficiente, además no sirve. Entonces, esto tendrán que ser estrategias ambientales, institucionales y grupales, y familiares, comunitarias. ¿Sí? Desafortunadamente, el lugar idóneo para hacer la intervención, la remediación y la prevención serán las instituciones educativas. Las CPS no tienen la infraestructura ni cómo llegarle a todas las familias. Entonces, pues, pero en todas las familias hay estudiantes. ¿sí? Esa es la recomendación de la APA, eso ni siquiera es mi recomendación, y esta es una recomendación de este mes. ¿sí? Las instituciones educativas deberían prepararse porque si ellas y si, el go y si las instituciones, también esto a nivel de política pública, ¿no? si los gobiernos, las eh, distritales, nacionales, no invierten en las instituciones educativas, no vamos a poder afrontar la pospandemia. Las CPS se van a quedar cortas. O las la, la, la opciones que se integren sistemas salud sistema educativo pero yo lo veo también inviable, por lo menos en Colombia o en Latinoamérica. Estrategias. ¿Qué hacer? Vamos a ir las estrategias a corto y a largo plazo. ¿Sí? A corto plazo. Esto es urgente. O sea, estas de a corto plazo es para allá, ¿no? O sea, la otra semana comienzan a hacerlas. Eh, primero. Comiencen a generar mecanismos de detección rápida y temprana, pruebas de tamizaje, ¿sí? listas de chequeo, encuestas a los padres, encuestas a los, a, a los estudiantes, a los profesores, ¿sí? para poder detectar problemas cognitivos, problemas afectivos, problemas sociales y problemas de salud. ¿Sí? Un, a la vez, tenemos que comenzar a diseñar rutas de atención. Listo, detectar de qué pasa con los casos que detectemos, qué hacemos con ellos, para dónde los enviamos. Entonces, tendremos que clasificar estos, estas detecciones. En los casos, y generar como un semáforo de riesgos. Las personas que estén en verde, bueno, entonces van a, como a, pro, a, a promoción y prevención de la salud. ¿Sí? Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, las personas que estén en amarillo van a ir a talleres especializados de apoyo emocional y soporte y de, y, y de remediación, y las personas que estén en rojo van a ser remitidas al sistema de salud, a la EPS, a o al distrito, a través de rutas de atención, ¿sí? Otra cosa que, mientras tanto, y que tenemos que ir para allá, es que los, la, la comunidad educativa, profesores, orientadores y demás, comiencen a entrenarse en técnicas de desactivación emocional y de atención de urgencias psicológicas. Yo aquí les dejo un enlace de unos... Eh, de, de, de, de diferentes recursos que proporciona la APA para hacer el entre, eh, entrenamiento... O sea, para entrenarse en este tipo de habilidades. ¿sí? Entonces, eh, hay, por ejemplo, en esos, esos, esos primers, ¿sí? hay diferentes recursos para entrenarse para, eh, ya les muestro. ¿Sí? ¿No se No sé, aún. No, sí, claro que sí, se las dejo, <ríe> porque ahí están los enlaces. <ríe> Sí, ¿cuándo yo no les he dado todo? Yo les doy todo de mí. Listo. Entonces, esto es lo esto es de la página de la APA, ¿no? Entonces, vemos acá recursos para, por ejemplo, trabajar en, en la tristeza estudiantil, para trabajar en el estrés estudiantil, para trabajar sobre eh, racismo, ¿sí? eh, eh, trauma, duelo identidad de género, bullying, ahí está, la APA ya nos ha dado todo, todo eso, ¿no? Y si ustedes abren cada una de esas, pues los va a llevar a los recursos, ¿no? Por ejemplo, eh, qué hacer en los casos de estrés, de, de, de, de, de, de ¿sí? Entonces lo abren y, eh, pues aquí está la conferencia y está la... Eh, y están los tips. Eso sí, pues, les tocará traducir o alguna cosa, pues, porque, pues, nada que hacer, ¿no? Eso está, eso son eso está en inglés. ¿Sí? Las guías de trabajo están ahí, miren. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer cuando los estudiantes experimentan estrés? ¿Sí? Y aquí, donde dice, de love the, the, the, this primer, es, lo pueden descargar. Y ahí está el protocolo. Y los que van a trabajar con, con eh, pro, eh, ¿cómo es que se llama? En, en aseguramiento, en, en, en... Que uno necesita protocolos para hacer la habilitación de servicios psicológicos. Pues aquí están los, los protocolos, ¿sí? Y las recomendaciones y demás. Entonces, por ejemplo, este está de chévere. Este de, de, de qué hacer en... Eh, eh, eh, eh, en venga, y comparto la pantalla. Eh, de, de internet. ustedes vean este. Entonces, ¿qué podemos hacer los profesores y qué no debemos hacer ante una situación de estrés? ¿Sí? ¿Qué trabajo tenemos que hacer con eh, cada grupo? Bueno, por ejemplo, ¿sí, sí lo vieron, cierto? Sí, profesor. ¿Abre? Ahora en una capa para el trabajo de identidad de sexo, con trauma o sea, todos estos niños que perdieron seres queridos entonces acá está, y acá está el primer está, está la explicación está la conferencia, y está qué hacer con los niños expuestos a trauma qué hacer, qué no hacer eso está chéverísimo sí, o sea, el que quiera más que le piquen en caña listo entonces, y además, en Coursera, por ejemplo, en Coursera hay un curso muy bueno de técnicas de, de atención de urgencias psicológicas. Eso hay varios cursos gratis por todo lado, ¿no? Entonces, yo, Pero entonces tocan las, las, los colegios, las directivas que se pongan de acuerdo en entrenar a los, a los profesores en atención de urgencias psicológicas. ¿Qué hacer cuando un niño entre en crisis por... Perdió a alguien, rastor, una, una, una crisis de ansiedad, ¿sí? Cualquier tipo de situaciones son los que se van a venir ahorita, ¿no? Bien. Hay que crear estrategias de transición, ¿sí? ¿Cómo Pero ajustar? ¿Cómo fue que dijiste la, la página para los cursos? ¿Coursera? ¿Eso uh, se en español? ¿Coursera? Coursera, sí. Eh, se escriben y los pueden... Eso es gratis. Eh hay que cre eh, crear estrategias de transición, ¿no? Entonces, hay niños que se les va a dificultar, por ejemplo, hacer exámenes, estar en el aula, adaptarse a sus compañeros, eh, estar todo el día en el salón. Entonces, tenemos que ir ajustando la transición entre la virtualidad y la presencialidad, ¿sí? Y crear grupos de riesgo para brindarles apoyo institucional, como este semáforo. Entonces, los que estén en riesgo, citar a las familias, y tratar de hacer como talleres grupales, como grupos de apoyo con los niños, con los adolescentes y con sus familias. ¿sí? Incluso como en estos grupos de apoyo, que casi como de AAA y cosas por el estilo, bueno, AAA creo que es. Eh, o sea, me cuenten sus experiencias, hagan grupos focales, se vayan dirigiendo, se les den herramientas. ¿sí? Bien. Eh, detectar en este semáforo y, apo y, y apoyar y remitir casos de COVID prolongado. Ah, bueno, eso es otra cosa que las instituciones deben prepararse y es aprender a detectar cuando los profesores, los padres o los estudiantes tengan síntomas de COVID prolongado para re para poderlos apoyar, hacer transiciones y ajustes y ayudarlos, por, el por lo menos a los profesores, a que pues, tienen que ser remitidos al sistema de salud, ¿no? Este, este, este artículo también es muy bueno y es como el de Fares y Otero. Es, ellos. Eh... ...parten de que, del trauma, del, del maltrato que hay durante el, la pandemia... Entonces, y, ...y cómo tratar de soportar como tanto maltrato, tanta violencia... ...tanto agotamiento emocional, entonces cómo tratar de... ...eso va a generar problemas muy grandes en a nivel neuropsicológico... ...entonces ellos crean todo un modelo de intervención neuropsicológica... ...entonces es chévere para que le, también lo puedan aplicar y replicar... ¿sí? ...entonces lo que, lo, ellos lo dividen en siete pasos... ...ajustar el proyecto educativo... Educar la comunidad educativa en trauma y duelo, sin desarrollo emocional, gestión de recursos psicosociales, fortalecer la comunicación entre familias y colegio. Esas son mías, estas siete recomendaciones son mías, no del artículo. Apoyo de los profesionales en salud, promoción de hábitos saludables, de alimentación, todo lo que hemos venido hablando a través del módulo, ¿no? De sueño, estrategias pedagógicas en salud y tratamiento para amortiguar los efectos nocivos en los grupos de COVID prolongado. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, las estrategias, pues, tendrán, ellos, eh, se dividen en tres tipos de estrategias. Esto es, todo esto es a largo plazo, ¿no? Entrenamiento cognitivo, entrenamiento en autorregulación, o sea, entrenamiento en atención, en memoria, en ¿sí? metacognición, en autorregulación, control emocional principalmente. Y en habilidades sociales, y pues sobre todo esto, nosotros hicimos ya dos clases sobre cómo hacer el, el talleres de autorregulación y talleres de habilidades sociales, y sobre esto, ustedes hicieron una especialización, ¿no?, de entrenamiento cognitivo. Eh, la, entonces, estas son las sugerencias de ellos, ¿no? Entonces, el, el, el, ellos proponen un programa de, de, de intervención en tres módulos el módulo de, de, de, de, de tratamiento, de, de intervención cognitiva, ¿sí? que puede ser restauración, más compensación, más optimización, con tareas computarizadas sin papel y lápiz, donde principalmente se centre en mejorar la, los sistemas atencionales de automonitoreo y de entrenamiento de seguimiento de instrucciones y el funcionamiento ejecutivo. ¿sí? Eh, el módulo 2 sería de autoregulación en el aprendizaje, entonces con tareas de relajación, mindfulness, meditación y respiración voluntaria y controlada. Todo esto lo aprendimos a hacer acá, ¿no? Eh, lo, y el módulo eh, también acá con control de, de la emocionalidad a través de la música, ¿sí? grupos focales para hablar abiertamente acerca del COVID, las emociones, etcétera. El manejo de la, y técnicas de, de manejo del comportamiento, por ejemplo, a través del modelamiento, de, las, de autoinstrucciones, cosas de, de, de, de, de estrategias cognitivo-conductuales. ¿sí? Y un tercer módulo, más, eh, dirigido al entrenamiento de habilidades sociales, ¿sí? principalmente dirigido a, eh, al desarrollo de habilidades prosociales. ¿Listo? Es como la recomendación de este artículo para atenuar las, al, lo, los efectos neurocognitivos y neuropsicológicos. Algunas estrategias para generar protección y también como amortiguar los efectos de la pandemia es trabajar en higiene de sueño, regular el uso de pantallas, usar mejorar los horarios trabajar sobre horarios escolares, enseñar el control emocional, como ya lo hemos visto, comer bien, hacer ejercicio, trabajar sobre relaciones sociales, mejorar las relaciones sociales. Hacer, trabajar más sobre la espiritualidad de las personas, no tanto sobre la religios religiosidad, sino más bien sobre la espiritualidad, ¿no? Como el contacto con, lo, con, lo, con algo trascendental, ¿sí? Organizar horarios y rutinas, reducir luces LED, cambiarlas por luces amarillas o rojas, y listo. Ese es como la, el estado actual y perspectivas a futuro de la pandemia en los ambientes escolares. ¿Preguntas? No, profe. No, profe, está clara la información.